¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de su canal de servicio técnico en CCTV. En esta ocasión les quiero presentar un nuevo producto que nos ha llegado eh, ahora sí que a nosotros para poder vender fichas y generar ingresos por medio de eh, fichas e internet. Este dispositivo que por aquí tenemos pues es un producto, eh, pues no es nuevo, ya tiene dos años y medio más o menos que salió al mercado. Y pues viene ahora sí que a revolucionar la forma de generar ingresos vendiendo fichas para Internet. ¿Qué es lo que hace este dispositivo? Eh, pues es como eh, en muchos lugares ahorita en zonas rurales que pues muchos eh, usuarios quisieran tener internet en todos los lugares para poder conectarse por medio del WhatsApp, hacer videollamadas, etcétera. Porque ahora sí que la tecnología o la forma de comunicarse con las personas al exterior, eh, ya sea en otros países, pues utilizamos las redes sociales, ¿no? Eh, como son los eh, Facebook, el WhatsApp, Instagram... Telegram, etcétera, infinidad de aplicaciones eh, o redes sociales, ¿no? Entonces, eh, hoy en día, pues, ahora sí que todo el mundo se quiere conectar a Internet. Necesita Internet para conectarse con todos sus amigos, eh, ya sea para negocios, para comunicación entre personas, eh, en fin. Entonces, pues, ahora sí que, eh, pues, yo también, eh, uno como persona normal, física... Eh, nosotros que tenemos una empresa que estamos eh, a diario este, estando queremos estar en contacto con los demás usuarios eh, clientes, personas que necesiten nuestro servicio pues en este caso publicamos los videos, hacemos videos tutoriales para que llegue a más personas, entonces pues ahora sí que el internet es necesario eh, ya no es como un lujo, ya es como un, este, neces una necesidad, vaya. Entonces, ahora sí que eh, aquí la cuestión es de que eh, hay lugares, zonas rurales, a donde no, eh, pues, hay forma de llegar, contratar una línea de internet, eh, ya sea con telefonía o solamente internet, y, pues, estar eh, haciendo sus, sus trabajos, publicando cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, ya es muy difícil... Eh, bueno, hoy en el día también ya muchos amigos, eh, colegas que han podido superarse o escalar, eh, ahora sí que, como dicen, ¿no?, escalones para llegar a esas comunidades donde el Internet, eh, pues, no puede llegar, ¿no? Entonces, una vez que instalan ellos sus equipos, sus antenas, sus router y, pues, empiezan a administrar las redes, las redes perdón, las redes de Internet, para poder eh, venderles ahora sí que internet a los clientes y así pues generar un ingreso extra, ¿no? Entonces, eh, fuera de todo, eh, hay unos videos por ahí también que hemos subido eh, la forma de generar fichas por medio del controller Ahumada, eh, por medio del Microtik. Pues este producto viene a revolucionar ahora sí que eh, la forma de generar fichas para poder vender a los usuarios. Voy a meter un poquito más en detalle al fondo en esto de administrar unas redes para poder generar ficha y vender eh, Internet a cada usuario. Para esto, pues, se necesita una infraestructura de, de llevar el Internet de un punto a otro y así rebotarlo hacia otro lugar o otra zona rural. Y, pues, eso implica, pues, mucho gasto, eh, tanto como equipos, eh, material, personal tiempo etcétera y también el conocimiento vaya este producto eh, pues eh, viene a revolucionar el la forma de generar ficha más más fácil este producto pues no es como más programación eh, como el microtick que hay que meter este ingresar script eh, programar este hacer planes generar usuarios por medio de la aplicación. Este producto eh, no se necesita tanto conocimiento, simplemente es tener básicamente conocimiento de redes, eh, como básico, que es una IP, que es eh, una red local, que es una red LAN, eh, WAM, eh, VLAN, bueno, eh, igual pues conocer también eh, la forma de conectar un cable desde un router hacia una antena o un POE, bueno, etcétera Tienen que tener más o menos un conocimiento básico para poder eh, ingresar pues a estas configuraciones. Les digo, es muy fácil. Este producto tiene un wizard que al momento de conectarlo simplemente te vas guiando eh, siguiente, siguiente, siguiente hasta al finalizar la configuración. Estos productos eh, se pueden eh, colocar en una zona, por ejemplo, ya sea una tienda y de ahí eh, puedes llevar otro producto, instalarlo en otra tienda que está, no sé, en otra colonia, en otro municipio y eh, administrarlo por medio de la nube. Esto significa que la ficha que tú generes en medio de la nube eh, se tiene que generar en grupos para que esa ficha que funcione en esta tienda local también te pueda funcionar eh, en, el otro, en la otra tienda, en el otro municipio, ya sea también en un estado, ya sea eh, Guadalajara, Durango, México, Guerrero, Oaxaca, en todas partes donde tú coloques o instales un, e un equipo como esta y la configures o administres eh, por medio de la nube, tú puedes generar una ficha para todo ese lugar que vayas a visitar y pues no necesitas comprar una ficha para conectarte eh, en ese uno de en cada uno de los lugares vaya no necesitas varias fichas para poder conectar simplemente que con que te vendan o, o generes una ficha en un lugar tú vas y te conectas en todos los puntos eh, bueno esta es una más o menos una entrada de cómo funciona este equipo vamos a ver más adelante cómo se configuran, eh, ahorita vamos a ver también cómo instalarlas, eh, tengo por aquí unas antenas eh, que voy a utilizar para poder conectar, eh, este equipo trae una entrada WAM y una salida LAN, para yo poder así colocarlo, eh, estos equipos, estas antenas, en algún otro lugar de, de aquí, de, del negocio, para que pueden, puedan conectarse por medio del eh, del portal cautivo que genere este equipo, vale. Entonces, ahorita vamos a ver cómo eh, pues es el producto. Vamos a ver cómo es el producto y cómo se puede conectar a estos equipos, vale. Pues, entonces, pues sin más que decir, eh, vamos a ver cuál es el producto que viene en el interior de esta caja. El producto es de la marca GETS Internet Solution. Eh, el modelo de este equipo es el GIS-K3, ese es el modelo, eh, también contamos con, eh, por aquí vamos a poner una imagen donde pues está el, los siguientes modelos que parece un router, contamos con un tipo eh, antena para techo, el GIS-K3 que es esta que parece una sectorial y de ahí pues se va derivando a unos pequeños switches desde lo más básico a lo más avanzado, ¿vale? Eh, bueno, se puede implementar estos equipos o estos dispositivos en restaurantes, cafés, internet, eh, hoteles, eh, gimnasios, campos, hospitales, eh, que será en todos los lugares donde ustedes puedan instalarlo y haya forma de conectarlo a internet. Pues simplemente es subirlo a la nube, configurarlo en la nube, darle lo de alta en la nube y así poder administrarlo en forma local o en grupo. Vale, entonces vamos a, a ver qué es lo que contiene esta, esta pequeña caja. Y bueno, pues aquí tenemos nuestro producto. Esta es nuestra antena eh, GISK-3. Es un equipo pues muy muy pequeño. Eh, vamos a destaparla aquí para que veamos también qué es lo que se pueda o se puede conectar. Aquí está. Bien, tenemos lo que es un botón de eh, reset o apagado y encendido tenemos lo que es la entrada WAM, que es del internet, el cable que va o viene de la alimentación POE, y también tenemos lo que es una salida LAN, que es donde nosotros podemos quitar un cable, conectarlo a un switch o un modem, bueno, en este caso un switch, para poder así conectar las demás antenas y poder así tener eh, pues, distintas eh, redes en distintas partes. O también podemos conectar lo que es un... Eh, punto de acceso o para o para instalar un eh, punto a punto y llevar la señal de un punto a otro, ¿vale? Siendo que el equipo, pues, eh, sea el principal administrador de la red que se vaya a distribuir, ¿vale? En este caso, esta es esta antena, pero también contamos con switches que podríamos eh, administrar directamente y de ahí sacar... Eh, pues los cables eh, LAM para conectar antenas, puntos de acceso y llevarlo a otro lugar, ¿vale? Entonces también tenemos lo que es un botón, como les digo, de reset. Eh, contamos con una pantalla. Eh, vamos a ver ahorita qué es lo que nos muestra esta pantallita. Eh, es la primera vez que vamos a conectarlo. Vamos a configurarlo para que ustedes vean cómo se eh, utiliza, ¿vale? Eh, cuenta con dispositivo POE, una alimentación POE, casi el tamaño de un cargador de un celular, tiene lo que es el, la entrada LAN y la salida POE, ¿vale? También cuenta con su pequeño cable de, de red para poder así conectarlo a internet, eh, esto se configura eh, pues eh, estando conectado a la computadora, y con, estando conectado a internet para poder así hacer la activación y echarlo ahora sí que andar, ¿vale? Cuenta con dos cinchos de sujeción para poder montarlo a lo que es una base, a un tubo o simplemente a un soporte donde pueda colocarse de forma fija y así poder distribuir eh, pues la señal en una zona bueno, en este caso esta antena es para exterior, el CAT3 es para exterior, el GISK1 y 2 es para interior, ¿vale? Entonces, pues este es el equipo que vamos a ver el día de hoy. Eh, pues bueno, vamos a proceder lo que es a la conexión, vamos a proceder a lo que es la conexión de este equipo. Y posteriormente vamos a conectarnos a Internet por medio de una computadora, ingresar a una página que es eh, Cloud Diagonal Apple Link para poder así eh, activarlo y darlo de alta. Y bueno, pues ¿qué esperamos. Vamos allá.